Lectores, Lana del Rey aquí presente, Mike MyQueen y yo les damos la bienvenida una vez más a este canal llamado Un Lector Nocturno. Y bueno, ya es marzo, oficialmente el segundo mes del año ha terminado, así que viene siendo hora de platicar de las lecturas que hicimos durante el mes Pasado. A mí personalmente considero que me fue bastante bien Leí cinco lecturas, la misma cantidad de lecturas que el primer mes Yo, miren, encantado Si sí fueron lecturas un poco más diversas Porque la primera que hice durante el mes fue muy pesada para mí Lo que siguió después fue muchísimo más tranquilo, muchísimo más cortito Pero aún así cuenta y yo estoy feliz por eso Vamos a entrar ya a detalle Yo espero que hayan tenido un mes también bastante productivo con sus lecturas y en general en todos los aspectos de su existencia Pero bueno, vamos a empezar ya con este primer libro que se llama El universo en tu mano de Christophe Galfard No sé si así se pronuncia su nombre, pero así lo leo yo a como está aquí escrito Este que es para mí un tocho de libro Me llevó los primeros 15 días del mes Bueno, los primeros 14 días del mes Pero lo disfruté como no tienen una idea Si me siguen en Instagram Que deberían seguirme en Instagram Porque le estoy poniendo mucho esfuerzo Pero no es que me sigan por el esfuerzo que le estoy poniendo Ya ustedes decidirán si mi esfuerzo es suficiente o no Pero yo estoy feliz del trabajo que he hecho ahí Así que sigan el Instagram de un lector nocturno Que va a estar apareciendo por aquí Una vez Hecha esa promoción, bueno, entonces el universo en tu mano, fantástico, hermoso, divino. Para papapau, si me siguieron en las redes, yo estuve hablando de este libro un chingo. Es, es divulgación científica, es intensa, es densa, pero escrito de una forma bastante accesible para el público en general. Conozcas o no sobre temas del universo, de astronomía, astrofísica, física cuántica, física sin normalita. Lo conozcas o no, e información sobre esos temas, este libro se puede disfrutar por la forma en cómo está escrito. Súper fácil, con ejemplos y metáforas fáciles de comprender, pero que tampoco caen en lo... Eh, absurdo de tratar al lector Como un niño chiquito Como suelen ser algunos libros de divulgación científica Este libro tiene la mezcla De las dos cosas, de lo técnico Y de lo digerible, así que Yo lo recomiendo ampliamente Me súper encanta, es fantástico Es de los mejores libros de su género Que he leído recientemente, así que Lo vuelvo a repetir Salgan a buscarlo en inglés o español como lo encuentren, pero denle de verdad una oportunidad a esta maravillosísima obra del de universo en tu mano. Y aunque lo disfruté, fue denso, me cansó un poco, de hecho me cansó bastante físicamente leerlo, fue agotador, así que después de terminar esa lectura me fui por algo, algo muchísimo más relajado, que también tenía muchísimas ganas de leer. Pero bueno, el punto es de que esta novela gráfica Supuestamente se publicó aquí en México en febrero Pero yo nunca la encontré en ninguna librería de aquí de Tepic Y cuando lo buscaba en Sanborns o Gandhi en internet Incluso en el Sotran la busqué y no la encontré Todavía creo que hasta el 24 de febrero más o menos Lo volví a buscar y no estaba Así que no me quedó de otra más que ir a Amazon Y ahí encontré. lo encontré a 20 pesos Estoy hablando de Hairstopper de Ali Osman Una novela gráfica que compré en Kindle y le estuve leyendo aquí en mi tablet Yo tengo una relación ahorita, amor-odio, con esta, con esta obra, pero... Entiendo que fue mi culpa, porque yo empecé a leer esta cosa pensando que iba dirigida a un público adulto Cuando en realidad es que va dirigida a un público juvenil o por qué no incluso infantil Porque por ejemplo, esta edición que yo compré está en inglés, no la encontré en, el en español en Kindle Pero está publicado en... creo que esta es una editorial de Reino Unido que se llama... Other Children's Books, así que desde la editorial está diciendo que eso es para un público muy pequeño y yo no entré con esa mentalidad. A pesar de que me gustó el primer volumen, me dejó con ganas de más. Lo sentí un poco hueco, pero lo vuelvo a repetir porque yo pensaba que iba a ser una historia con mucho desarrollo de personajes porque creí que iba a ser para adultos. Sin embargo, no lo es, es para jóvenes o niños, así que mi plan es el día de hoy volver a leer este primer volumen y ya encontré en internet el lugar en donde se estuvo publicando originalmente porque esto originalmente fue un es un webcómic, así que ya encontré el lugar en donde lo estuvieron subiendo, voy a leer el primer volumen aquí en mi tablet y después me voy a pasar esa página a seguir leyendo. No sé si lo mismo que se publica en los libros sea lo mismo que esté en ese webcomic original, pero aún así voy a darle una segunda oportunidad, pero ahora con la mentalidad de que esto es para un público Juvenil o infantil para ver si así logro disfrutarlo mejor, porque yo de verdad Quiero que stopper sea Mi siguiente historia gay, o sea Yo muero por una nueva historia Gay y quiero que esta sea Así que le estoy echando todas las ganas Para de verdad poder disfrutarlo De forma adecuada Bueno, que yo considere una forma adecuada ya con este nuevo mindset de a quién va dirigido O por lo menos la editorial, lo que la editorial dice de a quién va dirigido Después de stoppers me aventé un libro de crónicas de mi querida Mariana Enríquez. Y es alguien camina sobre tu tumba Aquí vienen creo que, ay no me acuerdo si eran 14, 18 o más... Más de 10 <ríe> crónicas de cuando Mariana fue a diferentes cementerios en diferentes lugares del mundo. En cada uno cuenta... ¿Cómo le fue? Hace un pequeño eh, análisis histórico del cementerio, también un poco del país en donde está el cementerio y cuenta su experiencia, cómo lo planeó, qué actividad hizo, con quién andaba, fue un libro de verdad bastante entretenido, obviamente hubo algunas crónicas que me gustaron más que otras, pero en general lo disfruté bastante y creo que invita a... Diferentes tipos de reflexiones sobre cómo se experimenta la muerte en diferentes países O cómo se le venera la muerte en diferentes países Lo que, Algo que me sorprendió mucho es cómo ella explica eh, su visita a México durante el mes de noviembre Aunque no le tocó, ese en el Día de Muertos Creo que vino por la fil de Guadalajara un año y todavía le tocó experimentar los residuos del Día de Muertos Y es interesante cómo alguien ajeno a México... Ve nuestra celebración Para uno que es mexicano ya tenemos muy interiorizado Ese tipo de de ritos que nosotros hacemos el día de muertos Pero para extranjeros es raro que veneremos A la muerte literalmente Y que nos la pasemos todo un día en el panteón Con fiesta, colores, comedia y todo ese pedo Así que me gustó muchísimo Creo que le puse 4 de 5 estrellas Aquí a un lado les voy a estar dejando La calificación que le puse a cada uno En Goodreads y en la caja de descripción Van a estar la opinión En el blog que hice de aquellos libros Porque todavía no me he puesto al corriente Pero bueno, esta fue una lectura muy buena Es mi segunda lectura del autor y con esto vuelvo a reafirmar que me encanta lo que esta mujer hace Y voy a seguir leyendo más obras Creo creo que Ale me dijo que en Bookmack hay otro u otros libros de ella Así que voy a estar checando por ahí a ver si alguno puede ser alguna de mis lecturas para este mes de marzo O tal vez para el que venga Pero Alguien Camina Sobre Tu Tumba de Marina Enríquez Recomendadísimo, porque es muy, muy bueno Y cualquier obra de La Mariana Deberían checarla Después me fui con este Honestamente, no sabía que me iba a esperar Pero, ay Dios mío Cómo lo disfruté Hubo un momento, más bien, desde el principio Yo dije, ¿a dónde vamos, Antonio Malpica? ¿A dónde me quieres llevar? Pero terminé con los ojos, así como que con agüita en el transporte público, cuando terminé la última página de este libro. Estoy hablando de La Más Densa Tiniebla, escrito por Antonio Malpica e ilustrado por Joaquín Aragón. Aragón, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero bueno, este libro hace muchísimo tiempo que lo venía viendo ya en Booktube y lo pude comprar apenas en la fil del año pasado. Es de Editorial El Naranjo, las ilustraciones están Padrísimas. Creo que van muy... Le dan un... la vibra necesaria a la obra para que se sienta creepy. Porque esta historia es creepy. es Hay como cinco historias aquí en general. Es la historia de una niña que... Se mete a una casa y dentro de la casa se encuentra un señor y el señor y diferentes otras cosas le empiezan a contar historias. Entonces, a lo largo de este libro cortísimo, vamos viendo la historia de la niña que se llama Karen y las historias que le cuentan las otras cosas o personas que están dentro de esa casa. Me pareció, bueno, me recordó, no me pareció, me recordó un poco a Alice en el País de las Maravillas y a Un Monstruo y Vine a Verme. A Alicia por el hecho de que es una niña que cae por un pozo y encuentra así como que un mundo fantástico Y a un monstruo vino a verme porque le están contando diferentes historias Y las historias tienen que ver con que pueda encontrar una información muy valiosa Así que me recordó esas dos obras nada más, por eso, es lo único que voy a decir Pero de ahí en fuera, este libro es impresionante Ya al final del libro, Antonio Malpica dice que los relatos que se cuentan aquí adentro Están basadas en otras historias de... Alguien, no me acuerdo cómo se llama, Anderson, es un señor muy importante en el libro de los, los cuentos para niños Que ahorita no me acuerdo cómo se llama Es, como ya lo vuelvo a decir, increíble, me dejó con la boca abierta, casi lloraba yo Es una lectura para niños, de hecho acá atrás lo dice, para, lo, para niños lectores Y es del género de terror, vamos a llamarlo, es terror para niños Y... Me fascinó porque pude hacer una comparativa, el mes pasado en enero leí otro libro dirigido a niños que era de terror que no terminó de convencerme por completo y este me maravilló, de verdad es que al final tiene una moraleja increíble y es eso lo que me sorprendió porque después de la primera mitad es en donde más se marca en mi cabeza la pregunta de ¿a dónde vamos? <risa> ¿Qué es esto? No sé cómo va a terminar. A pesar de que lo estaba disfrutando, yo honestamente no sabía qué pedo iba, cómo iba a terminar esta onda. Pero me sorprendió. 5 de 5 estrellas. Maravilloso, hermoso. Búsquenlo, de verdad. No tiene pierde. Esta historia es fantástica. Y creo que esta es la segunda obra que le dio a Antonio Malpica. No, creo que es la primera. Y por lo menos me dejó una buenísima impresión. Y ya para finalizar, de hecho, este creo que lo leí el 28 de febrero, súper cortito, es una relectura, también es un libro ilustrado, también es para niños, también es de editorial el Naranjo, lo leí en la fil cuando lo compré, me ayudó un poco a calmar mi estrés del día sábado que tuve por todo lo de la firma del pinche Steven, pero es increíble, y aún después de todos esos meses aún después de que ya lo había leído volvió a generarme emociones bastante fuertes porque, bueno, si ustedes forman parte del club que han perdido a algún papá creo que este libro puede llegar a generar algún tipo de emociones aunque la historia sea totalmente diferente pero la pérdida de un padre creo que mueve sentimientos sin importar cómo haya sido la forma y estoy hablando de la noche más noche no creo que este sea un libro de terror Pero este libro habla sobre La pérdida, creo que ya lo Spoileé, pero bueno, X Habla sobre la pérdida de una forma Simple pero cruda Y aunque este libro es muchísimo más cortito Que este y aunque aquí hay sangre Hay cosas súper intensas Es literalmente terror para niños Este libro me hizo cuestionar ¿Se lo leería a mis sobrinos? <risa> Porque no sé Si yo estaría listo ...para responder las preguntas que puedan surgir después de que un niño lee esto. Porque esto está basado en una realidad bastante fuerte. Esta es fantasía pura, cosas que no podrían pasar, pero esto sí. Así que es, es interesante para mí como algo, un terror real, M me preocupa más compartírselo a un niño... ...que un terror fantástico, aunque aquí puede haber algo que te dice que te va a arrancar la cabeza... ...y te va a sacar sangre y te va a descuartizar. me preocupa más que alguien me pregunte... ...por, lo que se, por el tema que se toca en este libro, así que, me, como les dije, me sigue removiendo muchísimas cosas... ...a pesar de que ya lo había leído, a pesar de que es súper cortito, las ilustraciones son bastante interesantes... ...y bueno, habla sobre la oscuridad, sobre una oscuridad bastante, bastante fuerte y igual se los recomiendo, este, este sí es ridículamente cortito, en 10 minutos o 5 lo lees porque casi todo es ilustración y el texto pues es muy poquito aquí el texto acompaña a la ilustración en lugar de que sea al revés o por lo menos así lo siento yo esas fueron mis 5 lecturas del de mes de febrero, en general me fue muy bien, creo que en gustos el único que me generó conflicto fue hairstopper, Pero como les digo. Voy a volver a releerlo. Para ver si ahora sí. Logro enganchar con la historia. Lectores. Eso fue todo. Los invito. A que me sigan en Instagram. En Twitter. Que si suscriban a este canal. Si no lo han hecho. Que me dejen en la caja de los comentarios. Si ya leyeron alguno de estos libros. Si alguno lo tienen en su TBR. Si no. De verdad. Les recomiendo todos. Para que les den una oportunidad y ustedes cuéntenme en los comentarios qué libros leyeron durante el mes de febrero, qué recomendaciones me dan, etcétera, etcétera. Platiquemos un rato en los comentarios o por las redes sociales. Por ahora es todo, Lana del Rey, My queen y yo nos despedimos por este mes, nos vemos en el próximo video. En el próximo wrap up también, quién sabe Cuál es el siguiente video que venga Pero bueno, yo espero que tengan una muy buena semana Y que lean un muy, muy buen libro